¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Debo... llamar? ¿Puedo siquiera llamar? Un lagarto está bloqueando el camino, murmurando para sí mismo. ¿Moverla con fuerza? Aquí viene algo. Este monstruo no parece tener autoestima. Eso no está mal. El libro lo narramen y impregna a los alrededores. Alegrar, le a alfis una sonrisa suave. No valgo la pena. A pesar de su protesta, alfis se ve mucho mejor. Animas a Alphys a hacer la llamada que ¿Qué, te qué? ¿Escuchaste eso? Alfis parece un poco nerviosa. Te ofreces ayudar a la llamada. Oh, oh, oh. esto es algo personal. Se escucha un teléfono celular haciendo clic debajo de su sábado. Ayudas a Arpys en su intento de llamar a telefónico. Oh, oh, vaya. Oh. Vengo por aquí a pensar porque casi nadie viene. Pe Pero hoy conocí a alguien. Y también es agradable. Gra gracias. Oh, espera. ¿Estoy en tu camino? Lo siento mucho. Me quitaré ahora. Me dejé caer aquí de camino a la puerta. Suerte que las hojas están ahí. Oh... la puerta... está... ahí. Discúlpame. Encontraste un tutu, viejo. Red it, red it. Solo entre tú y yo, escuché que el esqueleto que vive en esa casa tiene un ataque azul. Sin embargo, no sé de qué color es el azul. Ninguno de los monstruos se acerca realmente. Su energía es difícil de manejar para nosotros, las personas más tranquilas. Espero poder ser de ayuda. Red it, red it. Encontraste los zapatos de Vanity. Está tomando su tiempo. Sé que no está lastimado, pero debería ir a revisar. Oh, ahí está su mano. No sabía cuánto tiempo te tardarías en llegar aquí. Oh, ¿estás lastimado? Mira adentro, descansa un rato para curarte. Y aquí estamos, en casa. ¿Hueles eso? Ese espagueti perfecto que estoy preparando todo para ti. Pero la diversión no termina ahí. Y aquí estamos. Un lugar para que puedas descansar para ti solo. Hmm, no hueles como si algo estuviera mandos en llamas? ¡Míralo este, míralo este! Ahí estás, querido. Habitación para descontaminar. Solo un cubo viejo normal. De hueso. Es el diario de Papá y ¿Leer el pasaje en círculo? Lees el pasaje. ¿Qué tipo de esqueleto toca el timbre varias veces? Un timbre muerto. El resto de la página está llena con chistes de calibre similar y algunos garabatos de papayos en armadura, definitivamente más cool que una cama normal. Figuras de acción polvorientas, parece como una especie de plan para un puzzle elaborado. Hay libros de cómo hacer un puzzle, diseños de puzles clásicos, de habilidades para resolver puzzles y uno llamado Picabú con Flaff y banana". Parece que nadie lo ha tocado por un tiempo. encontrarse una rodaja de pailletti de tomate alfredo. Tomfredo pailletti. Dos salsas mezcladas con pingu y pasta apilada sobre una base de pastel. El olor del pailletti te asusta demasiado como para considerar siquiera tomar una rebanada. Es un libro de historia, aquí una página aleatoria. Atrapados detrás de la barrera y temerosos de que los humanos atacaran, nos retiramos. Profundo, caminamos lo más profundo en la tierra hasta que llegamos al final de la cabeza. Este, es nuestro nuevo hogar, al cual llamamos, casa. Nuestro rey, a pesar de ser bueno, es muy flojo con los nombres. A pesar de que solo hay unas pocas ramitas en el fuego, todavía hay un calor acogedor. ¿Ya te despertaste de esa pequeña siesta? Oh, me alegro que estés cómodo aquí. Hay tantas cosas que me gustaría mostrarte, como todas las recetas de pasta que podemos hacer. ...o podemos poner algunas nuevas trampas en las ruinas, solo nosotros, una pequeña familia de dos. ¡Será grandioso! ¿Qué te parece? ¡Excelente! Estaría aquí por lo que se te ofrezca, humano. Hola humano, tengo este libro para leer aquí. Se supone que debería... ...tener acertijos difíciles. ¿Quieres escucharlo? Ok, ¿por dónde iba? Este ya me lo sé de memoria. Este no es apropiado para alguien como tú, este es muy raro, ¡aburrido! Seguramente el siguiente es mucho mejor que estos, muy seguro, ¿Has algo? Oh, la salida está por este camino. Hace mucho que no bajaba aquí, ¿cuándo fue la última vez que un humano cayó? ¡Oh, ¡Uy! Oui! Ya ni lo recuerdo. Tenía que haber tenido un calendario a la mano. O un reloj, por si acaso. Todos los humanos tenían un celular. Pero nunca llamaron. No puedo estar presente para cada llamado a la grandeza. Pero no dejaron ni siquiera un mensaje. Me podría detener a un humano de...? ¡Ah, ah hay que volver! Ah, ahora, la gente puede ser un poco ofensiva. Pero puedes manejarlo. Quiero decir, todos los demás pudieron... Pueden. A ahora, ya no estoy seguro. Seguramente se están divirtiendo mucho. Tanto que se olvidaron de mí, ¿verdad? Humano, de repente siento que ya no es una buena idea que te vayas. Si te vas, el rey, Sans, él el... ¡No! ¡Sans no lo haría! ¡Sans nunca podría! Sans lo haría. Sans... Lo haría. ¡Hey, humano! Volverás, ¿verdad? Incluso si estás allá afuera tú solo. Sí me aconsejo. Con tanta gente en tu contra, no quiero dudar de ti. Así que, demuéstrame que puedes sobrevivir. Por tu propia cuenta. Papá y me bloquea el carro. ¿Sabe qué es lo mejor? ¿Pero para quién? ¡Por primera vez! ¡Mi ataque especial! Papayus parece seguro de sí mismo. ¡Ahora eres azul! Papayus prepara un ataque de hueso. Papayus se exhala, se dientes cerrados. ¿Eh? Papairo parece seguro de sí mismo. ¡Qué batalla! ¿Verdad? Papayus prepara un ataque de hueso. ¡Es más fácil quedarse aquí! Papayus cae inseguro de sí mismo. ¡No lo ve al piso de arriba ahí? y...! a exhala, siguiente... ¿Serás? De ¿Feliz? Papayus cae inseguro de sí mismo. ¡Lejos de tu familia! Papayus cae inseguro de sí mismo. Papayus cae inseguro de sí mismo. Papá y los países seguro de sí mismo. Papá y los países Humano, déjame contarte algunos sentimientos complejos: como el sentimiento de conocer a alguien y no volverlo a ver nunca. Intentar creer en alguien cercano que ha hecho algo malo, sabiendo que cometió errores que no pueden resolverse. Espero que tú nunca tengas que lidiar con esos sentimientos. No quieres volver a casa, ¿verdad? No entiendo. Yo también hace mucho que quiero volver a casa. Te dejaré pasar. No llores por esta despedida. Después de todo, ¿no somos los dos geniales? No hay forma de que podamos conocerlos de nuevo. Pero no olvides llamarme o visitarme. Pero no puedo contestar llamadas muy seguido. Y la puerta no puede quedarse abierta. Las arañas podrían enojarse conmigo. Pero puedo darte todo mi apoyo. Nos vemos. Mi genial humano. No mataste a nadie. Bien. Es genial que puedas hacer tu propio camino y esas cosas. Jugando con tus propias reglas y todo. Debe ser bueno. Y estoy seguro de que los otros monstruos están felices de que no los hayas matado. Oh. Está bien. Aquí todos los monstruos son realmente buenos. No es de extrañar que no hayas matado a nadie esta vez. Pero, ¿qué pasa si alguien viene detrás de ti con un fuerte impulso de matarte? No es que todo el mundo sea fácil de convencer como Papyrus. Probablemente te arruinas entonces, no te culpo Pero puede que no, no sé Dejarás que te hagan pedazos O tal vez los mates y pisotees todas sus esperanzas Es bastante posible después de todo Eres como eres ¿Yo? Solo soy una flor, no te preocupes por el pequeño buggy